來<音><音> Ser Salud, primero, y después me Vamos a un recuento punto para y nos a los tres. el primer punto a Y diploma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! La, no, las chuches para los podres. Para de... los perdedores, ¿no? Para que sigan. Ay, ay. Mal a ay, ay, ay. Para que sigan a malas los ay, perdedores, ay, ¿no? Pero quién sabe que no lo a Bueno, no sé. Podría tener que no te apoderas. Literalmente. No, pues al final. Pienso en mi Dios. Con la chuches fomenta un abito que ya se pone aquí con los que no se quieren. Eso es cierto, eso, eso no es saludable, ¿no? Pero una chucha no da da daño, no da daño. Ya, chaval. Que se desmayó el otro día. Se me da los chuches porque nos pagó más. Era un mago muy pobre. Se lo llevaron un orquedito. ¿Fue de tu clase? Sí, en mi clase es el mayor. ¿Sí? ¿Uno del 4R, adicto? Sí, lo vamos a hacer Fisiología. ¿Es que tú eras del 4R? No, 3R, 4R. Y en Fisiología, ¿te vamos así? ¿La lo ves? Sí. ¿Por qué se ha ido así? ¿Sí? Ay, pero no. Este es el 4R. Está ahí, yo no sé qué. No, no puede hacer deporte. O sea, si viene el costo, va a hacer deporte. No puede hacer deporte. Puede ser o algo así, ¿eh? de cuatro. Jorge cuenta bien los chongos, ¿eh? <risa> Que está grabado, yo solo voy a subir al chat, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, Hay un grupo, el primero que ha ganado por dos? <tose> Y ese es el grupo? 5 no, seis tres tres tres tres tres tres tres tres tres Vamos tres tres tres tres tres Ah, está lo que No ganado aquí, No a la No lo No Vi que sí, han tenido su puesto Ya está, muy bien Ahí está, claro Número 7, 15 puntos Grupo 7 Grupo 7, va Va Muy bien, muy bien. Sí. Venga, vamos. ¡Tenemos el grupo uno! Porque uno! ¡Pero uno! Además, uno! ¡Pero uno! ¡Pero ¿tú sabes que ¡Pero uno! ¡Pero doble Ese ha sido bueno, eh. Ese ha sido bueno. Primero para ganarlo la segunda. Me hago. Me hago zumo con leche. Muy bien. En cuarto está. En cuarto dos. Bien. ¡Muy bien! ¿El reloj ese que significa? No, el reloj por ¿Sí? ¿Un reloj? 21. ¡Ocho! Ahí hay tongo, eh. Ahí hay cositas. Hay poco de... la suma de cosas? Sí, ya sí, sí, Me sí, sí, tres. Ahí, ahí. Ahora es el último. Este. Un aplauso para el primer clasificado. el tomo? El grupo 5. de cosas solamente un po... bueno, iba a decir una cosa pero hoy me lo voy a saltar hoy voy a estar relajado no, no era una cosa graciosa una... de cómo comense los plátanos para que uno no se acostumbre eh, eh, vamos a ver eh, vamos a ver eh, los juegos los juegos los tres han sido los cuatro han sido más o menos activos excepto aquel que era muchísimo más parado Tenéis que haberlo inventado porque estaban parados. Eso, una cosa. Y luego la otra es que este juego me ha gustado mucho, pero que este juego, igual que habéis cogido estos juegos que vienen como de juegos, lo digo para todos, eh, esto es un juego que seguro que es un juego tradicional de yo no sé dónde, este trozo, o parecido. Hay un juego muy parecido a español, bueno, del País Vasco, que se llama Las Chingas, y que en otros años hemos jugado y que es buenísimo. ¿Eh? No, que consiste en ir poniendo mazorcas de maíz, es que es una cosa así, un nombre muy raro. Eh, hay unos que, que va como poniendo, eh, en lugar de los conos, vas poniendo una tiene una cesta de mazorca de maíz y una lista muy grande, tiene un, y un sitio, muchos sitios donde ponerla. Hay una carrera, a ver quién lo lleva antes, ahí va. Una mazorca la pone, otra mazorca la pone en el siguiente. Así hasta que tiene un, una de estas Y luego tienes que hacer lo mismo, ir cogiendo y recogiendo una a una, y tú puedes hacer la estrategia de ponerlas como quieras ponerlas antes, ponerlas después cada uno lleva el orden que quiera pero... y eso es muy parecido a esto porque al final es como llevarlos con esto y lo digo porque este año nadie ha puesto ningún juego de estos de tipo vasco en los juegos motores tradicionales. ¿Eh? En los juegos motores tradicionales. Vale, eh, ha estado muy bien, me ha gustado, ¿eh? ¡Gracias! ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso no se pide!